hola chicas y chicos cómo están muy bienvenidos sean todos al canal bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad y todo el que está suscrito a, a nuestro canal muy bienvenido sea hoy les quiero traer esta bella propuesta esto viene siendo un tbt como pueden ver este botón que ya está hecho está en nuestro canal de youtube aquí arriba le voy a dejar el link para que vayan directamente y hagan el botón bueno chicas y chicos no se olviden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hacemos videos nuevos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y comparten nuestro video por favor suscríbanse al canal regálenos un like y activen la campanita para que nuestro canal siga creciendo y no se olviden de seguirnos en las redes como el rincón de Rosy, bien para esto los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete PBT, si sí, así le vamos a poner vamos a utilizar fleco, recuerden que he hablado muchísimo de los flecos, recuerden que en nuestro canal siempre damos tip y siempre hemos hablado de esos flecos, que lo trabajen lo trabajen del tamaño y del color que ustedes gusten y este está aquí tenemos mozacilla de la número 8 silla de la número 11 y tenemos cristales del número 4 bien para esto vamos a utilizar este pegamento silicon frío y aquí está nuestra aguja e hilo bien para empezar lo primero que vamos a hacer es pegar nuestro fleco utilizando un poquito de pegamento vamos a hacer esto vamos a poner un poquito de pegamento en toda la orilla de nuestro fleco y vamos a dar 8 vueltas. Recuerden, esto también lo pueden ser, lo pueden hacer al tamaño de su gusto. Que quede bien apretadito para que se vea bonito. Bien. Lo vamos a dejar ahí y mientras él seca así le damos toquecito eso lo vamos a dejar por aquí, mientras él seca vamos a trabajar con los cristales del número 4 y para esto vamos a tomar 4 cristales de esta forma lo llevamos hasta abajo lo repasamos Yo lo estoy haciendo con este hilo, con el hilo Nimon, para que ustedes puedan ver el hilo por donde pasa. Pero si ustedes, se fíjense, vamos a ver si ustedes pueden ver esto. Si ustedes se pueden notar o pueden fijarse en este que no se le ve el hilo por ningún lado, ¿verdad? En las conexiones no se le ve el hilo, fue porque lo trabajé con este hilo recuerden que siempre que le he hablado mucho del hilo nylon el 0.18 con ese hilo lo hice ahora seguimos aquí vamos a hacer un dos nuditos apretadito bien a, a, llevo mi exceso de hilo hacia atrás y me voy a pasar a un cristal así aquí voy a tomar tres cristales y voy a hacer esto bien recuerden que como trabajamos con cristales tenemos que repasarlo para reforzar los cristales y que, nuestro, y que nuestro trabajo quede firme y se mantenga lo estoy repasando ahora vamos a subir hacia la parte de aquí arriba y vamos a hacer lo mismo tomando tres cristales así, de esta forma y esto vamos a hacer lo mismo lo vamos a repasar bien, ya que he repasado mi cristal lo, lo repasé y voy a elaborar esto una, dos y tres veces no tiene que quedar algo así me voy a pasar hacia el cristal que tengo aquí al lado ese y vamos a trabajar con los cristales hacia este lado voy a tomar otra vez tres cristales y me voy a pasar por este cristal que está aquí ¿ven? ¿cómo queda? esto lo repaso, paso mis cristales de esta forma y voy a pasar a ese cristal y me voy a enganchar en este que está aquí de esta forma aquí voy a tomar dos cristales y voy a trabajar con estos dos que están aquí ¿Sí? se forma otra vez la flor ahora me paso a este cristal que está aquí así de esta forma tomo dos cristales nuevamente me paso por el cristal que está debajo y el que me queda de frente y el que me queda al lado ven este viene siendo nuestro segundo paso miren ahora yo voy a bajar hacia la parte de abajo y voy a hacer lo mismo voy a tomar tres cristales de esta forma voy a recorrer los cristales que puse anteriormente los recorro subo hacia el que está de arriba de esta forma me engancho en el que está aquí Ahora, tomo dos cristales y me voy, en que, mire, voy a entrar, miren mi hilo donde sale, entro en este... entro en este que está aquí tomo dos cristales otra vez entro en este y me paso y me paso así de esta forma ven es muy fácil sigan la secuencia Bien, miren cómo, miren cómo vamos, cómo vamos avanzando esta puntada. Recuerden que nuestro inicio comienza con tres cristales. Otra vez. Bajamos. esta vez lo voy a repetir para que ustedes lo, lo capten bien y vamos a adelantar el video para que este como este paso se repite vamos a adelantar el video para que el video no se haga muy extenso tomamos nuestros últimos dos cristales recuerden que todo esto tienen que repasarlo Bien, miren cómo vamos eso tenemos que ir haciéndolo y también tenemos que ir midiendo porque es miren tenemos que ir midiendo mientras vamos trabajando entonces yo voy a adelantar el vídeo para que el vídeo no se haga muy extenso voy a seguir trabajando yo espero que ustedes lo, lo puedan ir entendiendo y nos vemos ya cuando esté completo. Una hora después. Bien, miren, ya que hemos adelantado bastante y como le dije anteriormente vayan midiendo cómo va quedando, miren, ya aquí yo voy a cerrar, si se pueden, si pueden fijar. Aquí vamos a cerrar ya entonces miren estoy de este lado de la parte estoy en la parte de arriba del botón miren pueden ver lo que estoy haciendo miren estoy en esta parte aquí arriba y voy a tomar un cristal y nos vamos y vamos a pasar al otro así de esta forma tomamos otro cristal y vamos a pasarnos por este hasta formar las mismas florecitas que, fo que formamos en el inicio esto lo repasamos y vamos a pararnos aquí así de esta forma pueden ver cómo lo hacemos entonces voy a para voy a entrar a esta que está de aquí abajo y voy a tomar otro cristal y voy a subir a entrar ven? entro hacia el siguiente así de esta forma entro aquí Miren. entro de nuevo hacia este cristal recuerden que deben de apretar yo lo estoy haciendo así para que ustedes lo puedan ver y puedan ver el hilo por donde pasa tomamos otro cristal y vamos a trabajar ya con el cristal que está debajo así, de esta forma y ya está cerrado aquí va, entramos otra vez esto lo reforzamos. ¿Ven? Miren. Les doy vuelta para que ustedes lo puedan ver. Ahora, ya que lo hayan repasado todo, vamos a subir hacia la parte de arriba recuerden tra suban por los cristales para que su hilo no se note de esta forma recorremos recorremos y subimos y nos quedamos arriba de esta forma pasamos a un cristal y tomamos las mozasillas del número 8 y vamos a pasar una mozasilla una mozasilla del número 8 por cada cristal así de esta forma pasamos una mozasilla número 8 por cada cristal recuerden que eso también lo repasamos De esta forma miren cómo queda recuerden que esto lo repasamos y nos vamos a quedar en una silla. así nos quedamos así en una silla de la número 8 ahora trabajaremos con las sillas del la número 11 y vamos a tomar tres sillas de la número 11 y vamos a trabajar de mozacilla a mozacilla entrando por las mozacilla 8 que pusimos anteriormente, así de esta forma miren, haciendo como esos picos ¿Ven? ahora vamos a hacerlo de nuevo tomando 3 y me dirijo al cristal siguiente ¿Cómo va quedando? Otra vez. Ahora yo lo voy a adelantar y nos vemos aquí. Bien, aquí voy a colocar mis últimas tres mostacillas. Voy a subir hacia la segunda buscamos la forma y entramos hacia la segunda la ven de la tercera que pusimos acomodando nuestras sillas y vamos a tomar una mozasilla y vamos en tomamos una y entramos por el pico por esta por la, por la segunda a ponerla así entramos Miren mi lo donde sale. Entramos por la segunda moza silla. Entramos una por una. miren aquí donde está el pico de la segunda y entramos ven cómo cierra esto vamos a empujarlo un poquito hacia arriba porque se está saliendo miren ahí donde está cómo cierra cierra como en forma de una estrella lo pueden ver esto recuerden de repasarlo por completo tienen que repasarlo así, de esta forma para que quede bien cerradito bien, miren aquí como queda, ahora lo que vamos a hacer es hacer una vuelta más de moza silla por los espacios ok, yo espero que ustedes lo estén viendo lo que estoy haciendo miren, en los espacios si ustedes se pueden fijar, quedan unos espacios, miren aquí donde está Mira aquí, mira ahí, mira ahí, mira aquí. Y vamos a trabajar esos espacios ahora poniendo una mozasilla. Es un poquito trabajoso, pero se puede. Mira el otro espacio aquí. Entramos en la que está debajo, siempre en la conexión. ¿La ven? y después que trabajemos esta moza silla con esos espacios solamente vamos a pasar la aguja miren la otra aquí donde está tomando una sola moza silla así de esa forma y terminamos cuidado con su dedo que no se pinchen listo, ahora me voy a pasar a la mozacilla que tengo arriba, voy a pasar mi hilo por todas las mozacillas ahora voy a alar para que cierre de esta forma aprieto recuerden de hacer un pequeño nudito sí y ahora lo que voy a hacer es tomar mi botón que ya está hecho voy a tomar miren aquí donde está miren si quieren lo pueden hacer directamente. Se enganchan en uno de los de los cristales que están afuera del botón. De esta forma. Y seguimos atravesando lo que viene siendo las mozasillas. Subimos otra vez al cristal. Alamos poquito sin forzar mucho trabajamos en las montas que están debajo así es bueno que lo hagan con el hilo nylon porque el hilo, el hilo nylon va a disimular mucho y como es un hilo transparente no se puede ver las no se ven las conexiones entonces yo lo estoy haciendo de esta forma para que ustedes puedan seguir el paso y puedan ver el hilo bueno chicas y chicos ya esta belleza está lista recuerden que siempre le he hablado de los de del largo de los flejos todo es a su gusto todo depende el largo que usted le quiera dar el largo que usted el color también que desea eh, que desea elaborar elaborarlo yo simplemente soy eh, simplemente le hago el, el proyecto ya depende de usted que como le guste elaborarlo, miren es una belleza, este arete prácticamente es un TBT, recuerden cortenlo a su gusto, trabajenlo a su gusto, bueno chicas y chicos hasta aquí, gracias a todos por estar una, una vez más en el canal. Si te gustó este video, por favor regálanos un like, suscríbete a nuestro canal para que YouTube te, te notifique cuando hacemos videos nuevos. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y comparten nuestro video. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como El Rincón de Rosy. Gracias a todas, regálenos un like y activen la campanita de notificación. Recuerden que estos videos ya están en nuestra plataforma de YouTube. Por favor, a las chicas que me dicen que no encuentran los videos, por favor, tómense su tiempo y entren a la página del canal de Rosy, en nuestra página de YouTube, que están todos los videos están ahí. Por favor, suscríbanse para que así también YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Se le quiere mucho a todas y todos. Nos vemos hasta otra vez